Buenos días a todos. Eh, mi colega Sebastián de ISOC y yo vamos a comentarles un poco de, del trabajo de NOGS, eh, del ACNOG y también de algunas iniciativas de eh, Internet Society vinculadas a eso. Lo dejo a Seba que arranque que él tiene slides, yo voy a hablar nomás. Gracias Carlos, eh, gracias a todos y todas. Buenos días. Es un gusto estar acá. Eh, bueno, lo que venía a contarles básicamente eh, son dos, dos temas. Por un lado, uno voy a hacer un poco eh, general y, y poco específico al respecto, para Internet Society eh, hay una enorme preocupación vinculada a los temas de fragmentación de Internet en sus diversas posibilidades y eh, si bien es el no anuncio lo que estoy haciendo, es, eh, estamos trabajando en, en, en poder construir alternativas para vincularnos directamente con los grupos de, de operación de redes porque entendemos que son quienes se van a ver afectados fuertemente en su labor diaria y nos interesa tener su mirada y, y un vínculo directo para trabajar en, en prevenir la, la fragmentación de la red. Eso es, por un lado, que es algo que viene sea el futuro, y por otro lado, eh, es presentarles esta nueva alternativa de, de apoyo a, a las comunidades técnicas. Eh, a ver si esto logra hacer funcionar. Bueno, las comunidades técnicas locales y regionales crean y definen un internet más fuerte y resiliente. Y tenemos un nuevo programa de apoyo para eh, financiamiento de estas comunidades técnicas, que son ustedes. Primero, ¿cómo entendemos nosotros de las comunidades técnicas? Estoy... Ahí estoy mucho mejor. Eh genera una definición muy general, es un grupo de personas con cierto grado de conocimiento técnico que se reúnen periódicamente, con intención de construir, promover y defender una Internet abierta, conectada globalmente, confiable y segura. Y uno de los ejemplos eh, más claros para nosotros acerca de comunidades de redes es, son los grupos de operadores de redes. En este caso, los aspectos clave de, este nuevo, de esta nueva línea de financiamiento es un fondo eh, para desarrollar eventos de formación, de intercambio, eventos de naturaleza técnica, para el cual van a poder solicitar hasta 4.000 dólares por evento, pero que tiene una característica muy, muy, muy importante y es que hay que hacerlo con mucha anticipación. En esto eh, mi colega Israel Rosas, a quien muchos de ustedes deben conocer bien, me ha pedido que sea eh, muy preciso en... Este, especificar cuán importante es eh, hacer las cosas con, con anticipación. Nosotros necesitamos entre 8 y 10 semanas para procesar las aplicaciones y es imprescindible que todas las aplicaciones y los fondos que se reciban sean antes de la realización de los eventos. No podemos financiar eventos que ya hayan sido realizados. Lo único que necesitamos o que necesitan los Grupos de operadores técnicos o las comunidades técnicas para, eh, para solicitarlos una cuenta bancaria a nombre de la organización. No teman, entendemos que existen muchas veces grupos de operadores o comunidades técnicas en general que todavía no tienen eh, una, una constitución jurídica. Eso no es un impedimento, ya que existe la posibilidad de que el, la, la solicitud se haga a través de un sponsor fiscal, eh, que sea una organización que se alinee con los principios y la misión de Internet Society y que puede ser quien gestione los fondos para la realización de los distintos eventos para, este, para poder aplicar hay que ingresar a la página de la ISOC Foundation que es la Internet Society Foundation nuestra organización hermana que se ocupa de ejecutar los, los grants las becas, los fondos de, de soporte en, el, en la presentación ahí ven Funding Areas, Sustainable Technical Communities y cualquier duda eh, pueden escribirle a Israel o a mí, ahí está mi correo electrónico, por otro lado cualquiera que, que quiera eh, charlar conmigo puede, tengo mis tarjetas para que quedemos en contacto y estamos disponibles para cualquier duda, cualquier ayuda que necesiten para, para completar los formularios o bien para hacer una llamada específica y... Eh, y despejar dudas este en vivo en indirecto. Así que nada más, les agradecemos mucho el tiempo y le devuelvo la palabra a Carlos. Buenos días a todos. Eh, yo hoy acá estoy en, en el estado, no, no a nombre del ACNIC, sino a nombre del eh, grupo de trabajo de NOX, del ACNOG. El grupo de trabajo de NOX... Tenemos como fin, digamos, de alguna manera ayudarlos a quienes quieran empezar este camino de construir una comunidad técnica sostenible y no saben por dónde empezar o no saben con quién contactarse o no saben qué apoyos pueden llegar a necesitar. Nosotros desde el grupo de trabajo de NOX del LACNOX podemos ayudarlos. Siéntanse libres de escribirme a mí o de escribirle a Cristiano Flaherty o a uno de los nuevos integrantes de este grupo de trabajo que es Hernán Mogilevsky, que no sé si está acá. No, parece que no. La idea es poderlos guiar, poderlos apoyar en el inicio del trabajo. Algunas cosas podemos irles facilitando, por ejemplo, lista de correo. Eso se lo podemos facilitar inicialmente. Lo interesante es, o lo importante es que empiecen antes de cuestionarse cuánto dinero necesita, si necesitan crear una organización, una asociación civil, etcétera, etcétera, que empiecen por la parte de construcción de comunidad. Y eso se puede hacer tan fácil como juntarse en un bar a conversar. De hecho han habido varios Nogs que comenzaron en un almuerzo en un restaurante. Este, y eso es, eh, esa es la parte más linda, si se quiere, y quizás la más difícil del proceso de creación del Nog. Van a ver que es un camino que es, es, eh, digamos, es, es muy bueno y muy lindo, y, el, y lo, los beneficios a largo plazo de crear una comunidad que se apoya entre sí, cuando hay problemas, etcétera, etcétera es una cosa que nos sirve a todos. Los NOGs tienen una característica muy notable que yo se la re, y, y se repite en todos los países, que es que si bien muchas veces los, los miembros de los NOGs trabajan para empresas que comercialmente compiten, compiten entre sí, much, la mayor parte de las veces esa competencia no se traduce en el NOG. En el NOG todos colaboran y se ayudan. Y es una cosa muy, muy buena y muy positiva que, eh, que, que rescato de esto y por eso me, me, me entusiasma la idea siempre de participar en el tema del de ACNOG y, y de colaborar con otros NOGs. Así que ya saben, este, nos pueden escribir al Langnog, a mí saben dónde, todos saben dónde encontrarme. Este, en, le escriben también a Israel, le escriben a Sebastián, le escriben a Cristian, y bueno, y tratamos de guiarlos. Y los, los invito a, a, a empezar ese camino. Tengan en cuenta de que, si bien nosotros muchas veces hablamos de NOGs nacionales, en realidad es como una, como una simplificación, no tiene por qué haber un NOG nacional único por país. Eso es una suerte de leyenda urbana. En algunos países chicos, como Uruguay, que estoy tratando de empujar unos, naturalmente va a haber uno solo. Ahora, en un país como la Argentina, tiene sentido que hayan varios. En un país como México, ni que hablar. Entonces, eh, no, no, no se limiten por eso tampoco. Me, me gustó esta, mucho esta definición, porque en definitiva, esta creo que refleja mucho ese espíritu. O sea, es un grupo de personas que tienen un interés técnico común y que tienen un objetivo común que quieren alcanzar. Así que, bueno, los dejo. Con esa invitación a, a recorrer ese camino y, y a ayudarlos en los que lo podamos ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Sebastián. Un aplauso para ambos. Aplausos. Bien. Ahora sí, Lía Solís ya se encuentra con nosotros, así que le invito por favor a subir al estrado, porque va mientras tanto ella va a realizar la presentación que se llama